Voy a seguir con el los tutorial, este, el segundo, de las diferencias entre OJS2 y 3 eh, para los editores de la UNC, pero bueno, está, va a estar en, en YouTube. Eh, bueno, en el primero vimos cuestiones básicas de estructura, de panel de control, cómo se, se estructura el panel de control y todo eso. Eh, ahora vamos a ver la cuestión del acerca de la cerca de cómo hacerlo ahora, cómo recomiendo hacerlo. Eh, por el hecho de que cambia un poco. Eh, así que. Y lo primero que tienen que hacer, ¿sí? por cuestiones. lógicas. O sea, se va a perder todas las políticas. ¿sí? Yo les dije. Guarden el, en un Word o en un Wordpad o lo que sea, un. un en un procesador de texto. todas las políticas. Si ¿sí? a qué me refiero con todas las políticas, en el acerca de, ¿sí? En su revista. Eh, acá en el acerca de voy a seguir con el ejemplo de Adricientia que es el primero que, que es el que usaba en el, en el video anterior acá en el Cerca de están todas las políticas los envíos, los envíos se pasan sí, las directrices para los autores y los envíos en línea, pero es lo único que se pasa esto declaración de privacidad también contacto, también equipo editorial, no se pasa, también guárdenlo ¿sí? yo hago así y copienlo todo copienlo todo, sí eh, van a tener que hacerlo todo de nuevo no hace falta eh, para el equipo editorial eh, crear eh, usuarios lo, lo escribe en plano y listo eh, pero todo esto las políticas lo tienen que guardar en Word ¿sí? entran así ¿no? y lo guardan todo en Word ordenado para después pasarlo en la nueva versión ¿sí? Lo primero que tienen que hacer, sí, si sí, el, el, el portal se actualiza, por ejemplo, el jueves, el viernes tienen que hacerlo porque es muy importante, ¿sí? Eh, imagínense tener una revista sin políticas, o sea, es terrible, ¿sí? Así que guarden todo, eh, bueno, acá estoy en el portal, en el, en el, en el nuevo portal, ¿sí? Acá arriba a de la derecha se lo vean, ya lo tengo logueado, eh, no voy a apretar mucho con el teclado porque tengo los accesos directos para... para el streaming, digamos, el, el, el, para el, la grabación del video. Sí, acá, entro en el panel de control. Sí, arriba, la, recuerden, ¿no? Voy a sacar la cámara. Eh, acá arriba a la derecha, se loguean eh, con los mismos usuarios que van a tener el portal de siempre. Eh, se loguean, van al panel de control y acá eligen la revista con la que quieren trabajar. ¿sí? Si ustedes entran en la revista, eh, directamente los va a redirigir acá, ¿no? En el panel de control de la revista, yo estaba trabajando con Agrisientia. Voy a seguir con Agrisientia. Bien, eh, ¿cómo, ¿cómo configuramos el acerca de? ¿Sí? Obviamente tienen que tener el rol de gestor-gestora. ¿Sí? en la gestoría. Acuérdense que los roles no tenemos que entrar como gestor, gestora, para hacer cierta cosas Tienen todo acá a la izquierda. ¿sí? Eh, no quita que no existan los roles. ¿eh? Existen los roles todavía. En ajustes, si ¿sí? voy a sacar la cámara así, ah, agarro el micro bien. En ajustes, van a sitio web. ¿Sí? Menú de navegación. Y acá está la nueva pestaña de los menús de navegación y qué quieren que haya dentro de un menú de navegación. Por defecto aparecen dos menú de navegación. Ahora vamos a ver uno, el Primary Navigation Menu, este, que es el menú de navegación primario, que es el menú donde van a estar todos los... Eh, este es, ¿sí? este menú. ¿sí? Yo esto lo agregué recién porque ya vamos a ver cómo lo agregué. Pero si no se ve actual archivo acerca de y eh, anuncios, si lo tienen activado. ¿Sí? Me parece que Ari no lo tiene activado, por eso no se ve. No, claro, si ustedes lo tienen activado, se vería, se pasa esa configuración y se vería anuncios. ¿eh? Si no aparecen estos tres: actual archivo acerca de. ¿Cuál es la diferencia con el acerca de del antiguo JS, el JS2? Que el acerca de en el OJS2. Entrabas como gestor o gestora. En la página de gestoría. Ibas a la configuración. A los cinco pasos. Y llenabas los políticos. Y iban apareciendo según los espacios que íbamos llenando. ¿Mm? Igual que. Sección en la revista. ¿Sí? Nosotros las creamos. editábamos Y acá donde llenábamos en política de sección. Recuerden que se ve en el acerca de. En política de sección. ¿Mm? Acá. Eh, la política de selección, hay un espacio particular para la política de selección. Ya vamos a ver dónde es, pero eh, hoy vamos a ver sobre las políticas en general. ¿sí? Primary Navigation menú dije que es esto, lo que ve el usuario, el menú de navegación de arriba, el que ve el usuario. La lógica es la siguiente. Nosotros creamos una página y se la ponemos al menú, donde querramos. ¿Cómo creamos la página? Acá. Interes del menú de navegación. Añadimos el elemento. Ponemos un título, ¿sí? elegimos el tipo, y en el tipo eligen página personalizada. ¿sí? Elegimos un título, por ejemplo, política de preservación digital. Eh, camino, que va a ser eh, la ruta, que es, miren, esta es la ruta, la que va a ser, la página que creamos. Y donde path es lo que generamos acá, ¿sí? puede ser lo que quieran, y el contenido, llenamos lo que queramos. ¿Sí? Fíjense que yo cuando clico en el contenido, eh, aparece en English. Yo tengo la configuración hecha eh, de idioma, que es eh, bastante simple. Está por ahí en ajustes. Eh, la van a encontrar fácil. Me da la opción de, de, de ponerlo. En el otro JS teníamos que ir arriba y en idioma de formulario cambiar. Apretar en entregar. Y llenar la, la, la, lo que teníamos que llenar en el otro idioma. Acá es directamente de una, ¿sí? Sí, van llenando los idiomas. Y llenenlo, no les cuesta nada, digamos. en el Necesitan un buen traductor nomás. Eh, yo recomiendo siempre el Dipl. El Dipl es un traductor bastante fiel. Eh, dentro de lo que se puede llamar fiel, algunas traducciones no te las toma. Como por ejemplo, cuando uno pega... Revista te lo traduce como magazine. Obviamente tenés que buscar el sinónimo y ponerle journal. Eh, bastante, bastante fácil. So, eh, por ejemplo, para mandarle un ejemplo, ¿no? O sea, entro así lo pego. Y acá, el revista me lo traduce en journal. Yo, a magazine, yo el cliqueo solo y me saltan los sinónimos y le pongo journal. Más o menos, ya ves en inglés. La, la, sac, la sacas rápido y copias y pegas, no cuesta nada. Sí, eh, bueno, y creas la página estática. Después eh, la lógica es mandarla al menú, al menú que uno desee, ¿no? Uno crea una página y se la asigna al menú que desea. En este caso, como el, el primary navigation menú, es el, el menú de navegación eh, eh, eh, primario de los usuarios. Los usuarios de en sí son los que lo usen. Este. Y yo entro acá. A la derecha están todos los ítems. Que estábamos viendo acá abajo. Y también lo que creamos. ¿sí? Eh, acá está política de acceso abierto. Se la mando. Pongo guardar y listo. Eh, esa es la lógica. Así voy creando el, el menú. ¿sí? Y voy eh, asignándole las políticas. Que, que deseo. ¿Mm? Eh, <coughs> sin embargo el software. Yo estuve observando. Y el, y el software te... te este, hay un espacio que es sobre la revista, que presupone que vos podés entrar acá y meterle todo. ¿sí? Ese espacio está en ajuste revista, re, te, te redirige a un submenú, acá mismo resumen bajo y acá está cerca de la revista. Y acá te informa y te dice, efectivamente acá en la descripción dice, meté todas las políticas. Yo no lo veo útil eso porque vamos a tener un montón de políticas metidas en, en un bloque solo de acerca de, que es la about acá, y prefiero tenerlas así separadas para tener eh, un link propio de cierta política. ¿Qué ventaja tiene eso? Lo podemos linkear y pegar en cualquier lado, mandársela a cualquier lado, a cualquier persona, digo, o llenarle un formulario de indexación específicamente, queda más prolijo, está mejor. ¿Mm? Eh, lo que, De última, lo que ustedes consideren, por ejemplo, consideren que política de acceso abierto, que es importante, eh, la política de derecho a autor... Eh, y alguna, el código de ética van separados, pero el resto los ponemos todos en acá, sobre la revista, el enfoque de alcance y cuestiones que por ahí no son muy, eh, muy tan relevantes por ahí, aunque todo es relevante en el fondo, ¿no? Bueno, esas son las dos formas de generar el acerca de, de la revista. Eh, yo recomiendo la, la, la de creación de páginas, ¿sí? recuerden que era acá, la creación de páginas y asignación en el menú. ¿sí? La página, bueno, lo mismo, pueden editarla acá, la crean, pueden editarla. Acuérdense de elegir página personalizada, no el tipo, hay varios tipos. No voy a mostrarle qué es lo que es cada tipo. Vayan probando, vayan viendo, ¿no? Es bastante lógico. todo es bastante lógico en el OJS, más si conocen el OJS2. ¿m? Todo, los idiomas pueden pre previsualizar Ahí abajo ¿sí? Incluso, fíjense, yo Si entro en el, en el software y estoy logueado Puedo editar desde acá ¿Mm? Puedo editar y te redirige automáticamente ¿Mm? Esos son atajos que van a tener En los JS ¿Mm? eh, Bueno, eso es en cuestión De la cerca de, La cerca de lo tienen que hacer rápido eh, Ni bien se actualiza la, El software Y nada, eso el, Algunas cuestiones más sobre los ajustes, por ejemplo, acá en sitio web mismo están los de idiomas. Eh, y nada, eso sobre... Eh, bueno, acá también está el tema de la página estática. Esto es para creación de menús. ¿sí? Después vemos bien esto, ¿sí? que yo también soy de una otra forma de página estática, pero eh, vayan haciendo el, el, el acerca de como les dije. ¿sí? Vayan trabajando con los menús de navegación alguna otra cuestión fíjense que les quería hablar un poco del qué es lo que se pasa qué es lo que no se pasa eh, de los cinco pasos del OJS js 2 como gesto, en la página de gestoría ¿no? de la página de js en la gestoría lo que era la configuración los cinco pasos ¿sí? lo que uno tiene que generar siempre cuando uno empieza con un ojs acá se, bueno, se reparten también en los ajustes en otros lados eh, las secciones están en otros lados, pero están por acá también. La van a encontrar, no hay problema. Pero fíjense que estas cuestiones se pasan. ¿sí? Los contactos también se pasan. Eh, bueno, en este caso siempre hay que poner un nombre propio. Eso te lo exigen en algunas indexadoras. Código postal se pasa. Secciones de revista, acá. Edítenlas. Esto es género siempre, siempre, siempre. Bueno, esto es una mala traducción. Van a haber malas, varias malas traducciones de estos videos, pero se supone que vamos a, a... Bueno, no se supone. Prosecretaría Informática va a trabajar con esto y, y lo va lo, va, lo va a arreglar. sí. Eh, bueno. Y nada, en particular Eso era para este video El tema de la cerca de Que no se pasa bien en el OJS 2 al 3 Cuando lo actualizás. Así que, que, bueno, eso es lo primero que tienen que hacer Lo repite por tercera o cuarta vez Pero, por favor, no lo dejen pasar ¿Eh? Incluso pueden tener problemas Con indexadoras si no lo hacen rápido Y bueno, nada eh, Vamos a seguir en el siguiente eh, Video Vamos a ver algunas cuestiones Que lo voy a hacer un poco más corto que son algunas cuestiones que ya hemos visto, que ya conocemos, eh, cómo localizarlas eh, y, y algunas configuraciones más. ¿sí? Después vamos a ver en otro video más el tema del la, de la, de proceso editorial, ¿sí? pero no nos adelantemos.